Repito, el número ganador es el 0226. Continuamos con suertudo, el único juego que te paga hasta 30.000 veces lo apostado sobre el animal. Vamos con el sorteo número 218 del 11 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín. El animal ganador es el toro. Repito... El número ganador es el 0226 del animal toro. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.